Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos En tus rodillas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 M n O P Q R -s -t V W X Y Z Ahora ya canté mi A Cantarás conmigo la próxima vez.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 eso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 Ahí el pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stone.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 Hurra. Las hormigas marchan de 10 en diez, La pequeña grita el final es Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia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 Sabe, podemos tratar de ser como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 El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz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 nadando gato gatito porque estás triste mamá me dijo que fui mal.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 Salte conejitos, salten, salten salte conejitos, salten, salten. salte conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten y alto.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 Sí. Brilla, brilla, brilla, brilla estrellita Brilla, brilla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 brilla brilla me pregunto qué será poli puso en la caldera poli puso en la caldera poli puso en la caldera a tomar el té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 ¡Gracias!